Me llamo Silvio Katz. Trabajo en la cocina de un colegio. Soy combatiente de Malvinas. Tengo 51 años. Yo estaba a 15 días de salir de baja. Estaba haciendo servicio militar en Tablada. Cuando nos llega la notificación de que se toma Malvinas el 2 de abril. Nosotros festejábamos como si hubiera sido un mundial. No entendíamos nada. Teníamos la mayoría de 19 años, más chicos de 18 que habían entrado hace poco. Y el día 9 de abril nos dicen que nuestro regimiento fue elegido para ir a Comodoro Rivadavia. El día 10 a la noche habremos llegado a Río Gallegos. Y cuando dijimos, bueno, ¿dónde dejamos los bolsos? Nos dijeron el avión que está allá. O sea que nosotros nos enteramos en Río Gallegos que, que íbamos a Malvinas. Y a partir del primero de mayo, que empiezan los ataques ingleses, donde todo el tiempo caían bombas en la isla, misiles, lo, lo que sea, Ahí empieza realmente lo que es la desgracia de la guerra, porque ahí la comida ya no llegaba directamente nada. Lo que más nos alimentaba era el hablar de la comida, ¿sí? Vivíamos hablando de comida y creíamos que eso nos mantenía alimentados, porque realmente tuvimos que ir a la costa a cazar animales y nos castigaban por ir a, la, a donde estaban las vacas o, o los corderos a matarlos para comer. Sinceramente, fue terrible la situación de alimentaria. O sea, propuesta por nuestro propio ejército, ¿sí? Porque ellos tenían comida resguardada para caso de una urgencia. Y la urgencia era ahora. Y estábamos en la urgencia. Pero, bueno, preferían tener ellos, comer ellos y guardar para seguir comiendo ellos, calculo. Uno con 19 años fue a combatir por el país, a dar lo, lo más preciado que tiene uno, que es la vida. Porque realmente fuimos a dar la vida y nos encontramos que los que nos quitaban la vida eran nosotros mismos. ¿sí? La gente que tenía que, que cuidarnos, que protegernos, por la que nosotros teníamos que dar la vida, era la que nos iba minando el día a día y nos iba quitando la esperanza, las ganas, eh, nos torturaban. Fue la primera y única guerra donde el soldado fue torturado y maltratado por su propio superior. El oficial era Eduardo Flores Ardoino, En esa época era un subteniente. El, el despuntar el vicio de estar aburridos, decían, bueno, vamos a divertirnos con algo. Y la diversión era castigar a los soldados. El negro porque era negro, el, el gordo porque era gordo. Pero a mí, o sea, encontrar su judío personal, a él le dio una libertad y un alivio que no, no, no, no lo hubiera encontrado. ¿sí? Nosotros habíamos puesto a un lago, el lago de los lamentos, porque la verdad que era ir y llorar, y gritar, a la noche se congelaba por la temperatura, nos hacían romper con el codo o con los por seguíes esa capa de hielo que se hacía y nos hacía poner las manos, los pies, a mí por, por mi condición religiosa, hasta la cabeza me hicieron poner abajo de la helada. Yo no peleé con los ingleses, yo peleé contra, contra mis superiores. <risa> A mí me, me mandan primero a un centro de rehabilitación eh, a bañarme, me ocultan unos días, como hicieron con todos. Nos querían hacer filmar un papel que decía de que estaba todo bien y que todo problema que tuviéramos en el presente, en el futuro, no tenía nada que ver con el, la guerra ni el ejército. Me mandan al hospital militar. Mi mamá viene, no sé, sea, la semana que yo habré estado, y no me conoció. O sea, yo bajé. Eh, yo empezaría a 75 kilos cuando fui a malvinas 78 y volví con 52 54 kilos mi mamá yo le decía mamá y miraba para todos lados y no me conocía y mi mamá eh, como premio extra obtuvo una depresión que la llevó a un cáncer y la mató sí o sea es, es otra eh, es lo que más mm, más me sacó la guerra es mi mamá sí o sea la vuelta fue terrible pero la vuelta que encima se llevara a mi mamá es el odio más grande que yo tengo hacia la guerra.